Eso le... le noto incluso más a abrir los solares. Cuidado, mira el suelo. Mira. Ya, no está tan mal, de caso. No está tan mal de, de casco de largo. El niño Fernando lo no recortamos cortamos, así no camina mal. Seguramente habrá algún día que tenga un poquito más de dolor de la artrosis y vaya sí, un poco más incómodo. No es tanto una costera de un punto que tú digas, sí. un, sino como. que hay veces que es más que las manos, es el cuello, que tiene igual que nosotros dolores sí, cervicales sí. y caminan con un poquito más de debilidad y en algunos días más, puede venir de, de artrosis cervicales. Pero cuando lo veas un poco así, me avisas y le podemos infiltrar o sí, hacer algo este... de medicación que esté un poquito más cómodo. bolsita ahí para que puedas guardar vale